jefes del BIM. Hoy me acompaña Viero Hernández. Puede que conozcáis a Viero porque es compañero del canal hace bastante tiempo. Ha colaborado en muchos vídeos, entre ellos el de restauración con BIM, que si no lo habéis visto os lo dejo aquí en este enlace. Así que hoy tengo a Viero para poderle entrevistar yo, cosa que no es nada fácil porque casi siempre le vas a pillar en obra. Así que voy a, voy a aprovechar muy bien esta ocasión. Bueno, Viero, bienvenido. Gracias, Luisa. Lo primero preguntarte quién eres y a qué te dedicas. Eh, te, lo voy, te voy a decir tres verdades y una mentira sobre mí. Uh -huh. Y a ver si, si entre tú y, la, y los que escuchen esto pues, son capaces de discernir. Lo primero es que me gano la vida con obra con proyectos de ejecución y con, y con concretamente BIM 4D. Uno, esa es la una. La segunda, en mi trabajo no suelo, últimamente sobre todo, no suelo editar los modelos BIM, no suelo meterme realmente al software de modelado, aunque sí sé, sé los pormenores porque he estado mucho tiempo con ellos, con el modelado BIM. Esa es la segunda. Tres. Eh, una de cada cuatro tardes juego a juegos como al Smash Brothers, al Rocket League y, bueno, en menor, en menor medida Splatoon y, y League of Legends. Algunos de ellos lo he dejado porque, oye, hay que dedicar tiempo a otras cosas. Esa es la tercera verdad o mentira. Y bueno, la cuarta sería que llevo 10 eh, años en la profesión. A ver, ¿tú sabrías decir, Luisa? A ver... Lo del League of Legends yo sé que es verdad. Esa, joder, es que como me... estoy siempre hablando de eso. la del League of Legends yo sé que es verdad. Eh, la, la de que últimamente no te metes en los modelos también. Claro, está ahí. ¿Y cuál has dicho la primera? Sí, la primera, que me gano lo común me gano la vida cómo me la vida, que es con, con, con la obra, los proyectos de ejecución en general, viendo hasta qué punto los modelos BIM se asimilan al proyecto de ejecución. Esa también es verdad. Así que, así la, mentira. que la única que me queda es claro. la de los 10 años, que yo creo que es un poquito menos. A ver, a ver es que claro, hombre sí, un poquito menos. <risa> Pero bueno, los últimos 6 años sí que... Es decir, en mí, me puse desde el principio con el BIM y la verdad es que le he sacado bastante partido y sobre todo productividad y bueno... No son 10 años, pero, pero la verdad es que ha sido un camino que, que ha estado guay. Uh -huh. O sea que no son 10 años, pero... Son 6. Más o menos 6 o 7, sí. Sí, 6 o 7. ¿Qué experiencia has tenido hablando de, de esos años en el manejo de las metodologías BIM? Entendiéndolo como concretamente el BIM ha aplicado a la construcción, la verdad es que empecé todo esto empezó con el, mi proyecto de fin de carrera, uh -huh. que la verdad es que me puse de cero, sabiendo cero de metodologías y de software. Y bueno, yo creo que por eso, no por la metodología, sino por eso, por mi desconocimiento, tardé bastante en terminar el proyecto fin de carrera, unos tres años, a lo tonto. Y bueno, pero la verdad es que me acuerdo con mucho cariño que el profesor se desesperaba mucho conmigo al principio, en plan, esto no se va a terminar nunca. Y al final me llegó a decir, en plan, bueno, asumo que has estado con siete personas ayudándote, que has estado trabajando contigo. Así que bueno, me quedé con esa última parte, así que me quedo con muy buen, buen sabor de boca. Después estuve... En Estuve también en una ingeniería donde daban bastante caña con los plazos porque era se trabajaba siempre con design and build, es decir, estábamos siempre diseñando con el, en mi caso con con software, sí, con software BIM la mayoría de las veces. Y, y claro, mientras se diseñaba mientras se construía, con lo cual los plazos de la construcción los teníamos metidos ahí hasta en la sopa. Y después, bueno, también estuve a partir de ahí ya empecé a trabajar un poco como director de obra por cuenta propia, he eh, hecho He tenido construcción de tipo bueno, restauración, como la que compartí con, con especialistas de, de, en un vídeo, una restauración de una bodega, una pequeñita bodega, que la verdad es que me, le tengo mucho cariño a esa obra. Después, eh, también, ah, también he hecho una, una reforma de un ático de unos 400 metros cuadrados, y bueno, hasta llegar un poco a la obra que estoy haciendo ahora, que es de unas villas turísticas eh, en una parcela de unos 10.000 metros cuadrados. Es un poco mi trayectoria, un poco resumiendo. Y en las vías turísticas estás como director de obra y a la vez manejando el tema de las metodologías, ¿no? Sí, eso es. Estoy eh, prácticamente, sí, superviso un poco, eh, exacto, superviso un poco lo que se, eh, lo que se está construyendo, que se, que se amolde y que, y que realmente se, se corresponda con el modelo BIM. ¿Y, ¿Y el proyecto es tuyo o te ha venido dado de un estudio...? Y luego tú lo has, lo has adaptado para el 4 de dirección de obra. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido? Pues empecé, todo empezó yo. El proyecto básico sí que me puse yo bastante, me puse yo con él uh -huh. para hacer la lo que viene a ser las sí, la, la licencias de, de obra y todo con el ayuntamiento. Las hablé yo, estudiarme la, la normativa urbanística y todo. Eso lo hice yo. Es decir, todo con el modelo. Todo con el modelo BIM. Y digamos que sobre esa parte. Ya cuando nos dieron el ok, cuando nos dieron el OK empecé a sí que a pedir un poco de respaldo para conseguir transformar ese modelo básico en un proyecto de ejecución pues con el que se se trabajar. trabajar que que por por a haberme lo ¿Me yo enterito la verdad pero el cliente siempre te dice venga ya ya ya y oye ya, que saber cuándo pedir ayuda uh -huh. okay. me podrías enseñar alguna cosa que, que hayas hecho alguno de estos proyectos que que hecho, de de contarme? Es que hoy ya sabes que soy súper cotilla. Sí. No, mira, pues mira, a ver si conseguimos, Luisa, eh, poner un vídeo, que es que justo hace poco estuve haciendo como una composición del modelo BIM con, con la obra. Y a ver si lo conseguimos montar. Mira, te lo pongo aquí. El, bueno, por cierto, Gregorio, que muchas gracias por dejarme publicar esto, que, la, que muchas veces, mucho de mi trabajo no lo puedo compartir. Mm. Porque, oye, porque, oye, es de ellos. Es decir, si ellos me dicen que no lo publico, no lo publico. Entonces, eso. Este... Este modelo que estás viendo aquí, si, se ha, si lo hemos conseguido montar en la entrevista. Eh, básicamente es esto, una de las tres villas que se está ya construida, casi construida. Uh -huh. Ya estamos con el interiorismo. Y bueno, conseguí que con, con un dron conseguí grabar desde arriba. Y bueno, está guay porque se ve lo del, un poco la correspondencia con el modelo. Uh -huh. Y hombre la verdad es que a mí me, me gusta mucho trabajar así, sobre todo para comunicarte con el cliente para que vea que, oye, aunque la construcción es muy fea y la mayoría de los clientes se le hace como que esto no se les va a terminar nunca, cuando ven que todo, va, todo está en orden y que el modelo se corresponde con la realidad, se empiezan a tranquilizar un poquito, al menos, y entonces este tipo de cosas a veces las hago. Qué bueno. O sea que al principio la reacción… bueno, yo creo que todos los clientes cuando estás en obra piensan que es un horror, y luego ya cuando lo ven hecho es cuando, les, es. cuando les gusta y les es. Dice, no, es igual que lo que me habías propuesto, ¿no? Entonces por eso el 3D da esa seguridad, bueno, tú lo sabes Luisa, que también has trabajado con clientes así con modelos ¿bien? Que, que joder, que da tranquilidad porque te permite comunicar mejor lo que estás haciendo, sin decir, confía en este plano, que no entienden los planos, <risa> sí, no, claro. ¿sabes? Como confía a mí, soy arquitecto, como así, claro, pues eso. Ok, y lo mejor y lo peor de trabajar ya que me estás hablando siempre de, de la obra, del tema de la planificación... Eh, y, y yo entiendo que el tema del, de las metodologías bien para la obra es algo que... Yo creo que solamente conocer dire en directo... Te conozco a ti, o sea yeah. que aprovecho para, para preguntarte qué es lo mejor y lo peor de trabajar con estas metodologías dentro de, de, la, de la obra. Pues mira, justo lo, yo creo que lo que estábamos hablando ahora mismo de un poco sobre todo la comunicación es lo que más agradecido, me parece del BIM. Una vez tienes ya un modelo BIM potable, en plan que ya lo puedes empezar a usar. Un modelo BIM potable. Espera, sí, sí potable ¿Qué quiere es eso decir de un modelo BIM potable? Quiero decir con unos mínimos, o sea, con unos mínimos estándares, no vale con hacer cualquier cosa y, y enseñárselo al cliente, que es como se trabajaba antiguamente con el 3D, uh -huh. con los renders, en plan, no, con algo que tenga un sentido constructivo que después, eh, una vez tiene un sentido constructivo, se puede hacer un render bastante, hoy día, con bastante facilidad, uh -huh. con herramientas como Lumion y, y demás, y Netscape, es? pues eso. Así que yo creo que lo, lo más que me gusta es una vez, eh, ese momento en el que dices, joder, que bien está, va bien la cosa, podemos empezar a comunicar al cliente con este modelo, es la hostia. En este caso, con el 4D, la verdad es que me siento con mucha confianza durante la construcción, como dices tú, porque 4D, todo orientado a fases y a planificación. Eso es el 4D. Sí, no sé si, si la, la, la, los que nos están escuchando están familiarizados. Uh -huh. 4D es el BIM orientado. El uso 4D es el BIM cuando se orienta puramente a los plazos, a las tareas de construcción. Uh -huh. Entonces, para mí, el, es un nexo claro entre el cliente, el 4D, entre el cliente, los contratistas, los constructores y un poco el diseño. Es como, es como, estás en medio, en todo el medio, porque tienes que entender el modelo, eh, tienes que entender, o sea, tienes que estar un poco a, a todo. Entonces, cuando, para mí lo bueno, es que te permite comunicar muy bien y no solo con ellos, es decir, ¿cómo decírtelo? Uh -huh. el, cuando trabajamos solo con esquemas de Gantt, en que los project managers, los directores de obra están muy familiarizados con esto. Uh -huh. Tú le enseñas un, un esquema de ganta a un cliente y te lo tira a la cara, en plan, a mí no me, que me cuentas con tu agenda, no, me da igual. <risa> eh, Yo sino... lo que quiero es que esté para esta fecha, Va claro, en honor, ¿no? Exacto, entonces muchas veces tenemos que enseñarle estos esquemas o estos, estas planificaciones al cliente y suele ser para, en plan, hay un retraso, pero tranquilo que hay una alternativa de de programación de obra que va a salirnos bien dentro de lo que cabe, dentro del problema que hemos tenido, que uh -huh. era impredecible. Entonces, cuando ven el edificio que, joder, que a lo mejor es una semana lo que se ha retrasado, o tres días cuando podía haber sido un mes, uh -huh. cuando lo ven construyéndose las dos alternativas a la vez, dicen, oye, pues no, es para tanto y es normal pues, que el barco haya, se haya retrasado eh, dos semanas, o sea, una semana, es normal y esto era impredecible, que el barco de los materiales, por ejemplo, es el típico ejemplo uh -huh. Entonces, ese el, es el punto de los materiales, porque, sí. claro, estás trabajando claro, en trabajando... algún sitio que requiere que te lleguen las cosas... Eso es, yo estoy trabajando en Canarias y no en una isla principal, precisamente, <risa> y entonces eso, pues muchas veces los materiales guays, los que molan, no están en la isla. Uh -huh. Entonces tienes que mandarlo a pedir, y aunque tú planifiques con holgura, siempre hay sorpresas con aduanas, entonces <risa> aduanas te la puede armar. Eso es lo mejor, es decir, lo mejor es la comunicación, como te digo, que te permite de comunicar mejor tu trabajo y hacer ver a a todos con los que te coordinas, que tú estás haciendo todo lo que puedes en tu trabajo. Uh -huh. Lo peor yo que creo que es algo momentáneo, algo circunstancial de esta época, uh -huh. y es que yo siempre estoy preparado para el peor de los casos, y en este caso tengo que estar preparado a la hora de, de hacer 4D, el uso 4D. Uh -huh. Tengo que estar preparado para que la, los agentes en, que están en diseño y modelado BIM, pues no tengan esa solvencia a la hora de, de, de las metodologías BIM. Y yo muchas veces, muchas veces para mi trabajo tengo que hacer que inserten parámetros 4D en el modelo BIM. Estamos hablando. Parámetros 4D ¿te refieres a fechas? Fechas, pueden ser fechas, sí. La mayoría de las veces son fechas. Eh, bueno. La fecha eh, en la que se va a tratar de construir. Pueden ser. Qué el nombre de la tarea. Una, una tarea de construcción, por ejemplo, mm, sí. Eh, hormigonado, hormigonado losa zona A3, por ejemplo. Uh -huh. Esa es la típica tarea que tú le asignas a un elemento BIM, como puede ser un suelo. Uh -huh. Y claro, el del modelado le parece una, una faena tener que dividir un suelo, que puede ser un suelo entero, toda una planta de, yo qué sé, de mil metros cuadrados, tener que dividirla por, por tareas de obra, ¿no? Y un poco cuando tener que estar preparado para eso, para que los modelado no entiendan esto, que para ellos es una pereza, o eso, insertar los parámetros, como te digo, tarea de hormigonada los a uno, tal, y que cada ventana tenga su tareita, aparte de su fecha de inicio, su fecha de... Determinación planeada, pues eso, que no lo puedan hacer masivamente, cuando estamos hablando de 3.000, bueno, de 3.000 a 30.000 elementos de, de modelo, pues, joder, sabes que vas a tener que pedirle que haya alguien haciendo clics uno a uno los elementos, cosa que es nada productiva, pero bueno, se van a llevar, si no, hasta, si no tienen las herramientas que tienes tú de Dynamo para automatización, sí, o que, joder. cualquier otra herramienta de automatización. Claro, eso, pues se hace un poco cuesta arriba y te van a ver a ti como el enemigo, ¿no? Pero ese es el lado malo, ¿no? Que esa falta de solvencia todavía del mercado para automatizar cosas que, joder, que estamos hablando de meter una celdita en una base de datos <risa> masivamente y que no es... Se puede automatizar bastante bien, si sí, sabes hacerlo. No es solo automatizar, es que muchas veces yo creo que las empresas cuando... Cuando tú les pides esto, como muchas veces no tienen fijados los protocolos, ¿de quién se supone que tiene que introducir esos 30.000 o más parámetros en, en los en los modelos, no está fijado, aunque ellos tengan la responsabilidad, que eso se suele meter en los contratos, de qué agente es la responsabilidad de cada cosa, luego dentro de sus propias gente no están organizados para decir, es que los va a meter Juanito, y claro, Juanito te dice que no tiene tiempo, porque eso nunca se planifica, y, y bueno, lo entiendo, Exacto, <risa> entiendo que pues, para ti sea una frustración. Pues para ser un uso BIM 4D, pues de necesario totalmente eso. Y... Llenar de... O sea, que el modelo esté rico de parámetros de Eso fases ¿no? es. que, que luego, sobre los que luego tú te apoyas para, digamos, hacer tu planificación. Eso pero es. tienen que estar completados o, o tú les das esas fases en función de lo que tú planificas en obra. Claro, en mi caso yo, yo puedo planificar porque tengo ese conocimiento, pero sabes, muchas veces es un director de obra y yo me encargaría solo del uso 4D, por ejemplo. Podría ser que un director de obra uh -huh. eh, contratado pues haga la planificación, me la mande en un proyecto yo la integro en, en un Synchro Navisworks, uh -huh. entonces el problema es ese, muy bien en el modelo de Synchro y Navisworks, pero no es el modelo BIM nativo, el modelo que va a servir uh -huh. para diseño, que se actualiza todos los días, y yo para hacer un uso BIM 4D decente y yo hacer muy bien mi trabajo, uh -huh. tienes que enriquecer como dices tú el modelo bien y, y te pilla mitad del modelado, es decir, no, no funciona... Que, que digan, no, no, desde el principio vamos a meter la planificación. No, cuando, cuando están al principio están con el diseño y no están pendientes si esto va a ir antes o hasta después. Mm. Primero tienes el proyecto, lo, lo licitas, después das el ok, después haces un proyecto de ejecución y después a mitad de, de modelado se te ocurre cómo, qué, qué va antes de qué. Sí, que siempre decimos que con los usos BIM hay que meterlos desde el principio, pero luego en la práctica Eso la es. realidad es que nadie lo hace y tú y que en... estás ahí en esa posición que es director de obra más la persona que se encarga del modelo 4D eso. y a veces te toca retocar el modelo porque por esa falta de, de recursos pues claro, entiendo que eso entiendo tu enfado por ese lado. claro, es, esa es la parte mala pero bueno, ya te digo que se están poniendo mucho sí compensa la mala sí, sí, sobre todo porque creo que a largo plazo la mala de desaparecer, la gente se está poniendo muchísimo a las pilas uh -huh. y también te digo que hay mucha comprensión que la gente cuando les digo herramientas con las que cualas, yo les divulgo les digo, ¿cómo puedes hacer esto? pues oye, estudia un poco por aquí, ponte las pilas en esto y seguro que lo sacas en, en una tarde y si eres experto, en dos horas. Uh -huh. y, y se ponen bastante las pilas, con lo cual la parte mala claramente no va a durar mucho. Uh -huh. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Viero, por tener este ratito. Sé que no tienes mucho más tiempo porque siempre sí. estás hasta arriba. Entonces, <risa> antes de, de, de dejar esta... Entrevistilla, me gustaría sí. me gustaría pedirte que si quieres contar o enseñar algo de, de lo que me acabas de, de estar contando en directo con, con la gente de especialistas 3D, me encantaría que lo pudieras contar porque creo que muy poquita gente tiene esta experiencia y que vendría muy bien. Si le consigo convencer, sí. <risa> pondré abajo eh, los, los links o los detalles, ¿qué te parece? Ah, muy guay, guay. Algo así, tipo directo, ¿no? En plan... Sí, eso sí porque es que como nunca consigo... Vamos, de las entrevistas que, que te invitaron las últimas, vale. no pudiste ir por el tema de obra y yo creo que sí que sí que es un interés muy grande enterarse de estos temas de, de, de BIM aplicado en la obra y ver algún ejemplo así como que nos enseñes algo que, que nos pueda aportar. Pues, pues me va a encantar. Ok, así que si, si te animas lo voy a dejar abajo, pues vale. ideal, y claro. si no os anima pues no habrá nada abajo. Así que chicos. Eh, pues nada, muchísimas muchísimas gracias por, por haber estado conmigo en esta Gracias noche. a ti Luisa. Sí. Si quieres suscribirte a especialistas 3D y siempre estar al día cuando hagamos entrevistas como esta, tienes que ser aquí, en el círculo que te está preparado para que puedas escribir y si te ha gustado esta entrevista estoy segura de que este vídeo te va a poder interesar. Así que ver. y yo me voy a quedar aquí esperando a que hagas clic.